Y gracias Carolina y gracias a Francis y, el Jan y a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, yo lo que critico básicamente es el sesgo en el análisis, el sesgo. Para analizar hay que ser equilibrado. Yo no he defendido a Leonel Fernández aquí. Lo único donde yo intervine con el comentario de, de esta niña fue... Básicamente, cuando mencionó a los procuradores, yo le decía, pero vamos a ver qué hicieron esos procuradores. Pero solamente vieron cuando Domínguez Brito, por ejemplo, tomó el, el archivo, archivó el caso finalmente de, de Félix Bautista. La, Estaban la, reunidos a las 2 de la tarde hasta las 6, Félix Bautista espérate, y Danilo Medina. Espérate, Francia. Entonces, ¿Tú es? yo vi. Espérate, Francia. espérate. Yo vi nada más. Yo, nada. Yo... Yo lo, que, yo lo que critico es a la gente Ahora, yo nunca he visto Amado defender tanto a, no, no, no, yo no defiendo yo no defiendo realmente ¿por qué? porque yo sé que la vida señores, la vida señores, no es en blanco y negro en el mundo no hay gente buena y gente mala, eso es mentira en el mundo hay gente buena que tiene sus muy pocas cosas malas y hay gente mala que tiene muy pocas cosas buenas el mundo es amalgámico es un conjunto de matices Entonces, y de gente colores. gente buena y gente mala. Sí, pero la gente mala puede ser buena y la gente buena puede ser mala. Es lo que estoy diciendo. Radamés Jiménez, usted le puede criticar lo que quiera, pero el proyecto de reforma carcelaria de este país, la única cosa por lo que nos conocieron, nos conocían a nosotros y podíamos alardear de ella fuera de la, del entorno de este país, fue el sistema carcelario, que si haya caído ahora no es problema de Radamés, pero fue él que lo montó Yo me, junto que con retirar, Roberto. Amado, ¿Tú me permites decir algo? Sí, un momentito, Carolina. Uh -huh. Junto con Roberto Santana y más Pan y Agua, hay que decirlo. Adelante. ¿O sea, ¿Cuál es la crítica? Es el tema de que él habla de una. De una independencia. De una, de una independencia del Ministerio Público. Cuando él sabe, tú sabes, si sí él sabe, que los que han estado ahí responden a cuadros políticos. Pero eso es un tema técnico. Te es un tema que se está El evaluando. tema de la independencia del Ministerio Público. Ya no, es un tema técnico es un tema Brito, técnico, Óyeme, es un tema técnico que la gente no lo va a entender. Yo he dicho aquí, Son si, si, tenemos, si tenemos un buen Consejo Superior del Ministerio Público, tú no necesitas una. Mira, yo quisiera que nosotros pudiéramos hacer una especie eh, de realidad virtual y, y, que, y que el Procurador no fuera designado por el Presidente de la República, sino mediante otro mecanismo, para que tú veas si el problema del Ministerio Público termina o se agrava con eso. Puede ser que se agrave el problema del Ministerio Público, no te vayas. Pues que ir, que... Ella se va, después que le da todos los golpes entonces se para y se va. Ni siquiera dice me voy, va, bye, bye, pero bueno, ¿qué es esto, por Dios? Miren, miren, eh, hay, una, hay una cuestión, eh, yo pienso que la gente, el que llama, el que escribe y el que está aquí, tiene que analizar sin sesgo, yo pienso que hay que analizar si, si se es equilibrado. Ahora, si usted, quiere, si usted quiere ser fanático de su posición, eso es su decisión, yo no tengo por qué meterme en eso, usted sigue siendo sesgado, pero todo el mundo tiene que saber que es sesgado. Bueno, eh, miren, yo realmente no quería hablar sobre este tema porque, bueno, ya el, el, la, la diferencia de criterio pasó y yo no ofendí a nadie y por eso lo dije. Yo no le pido perdón a nadie porque no ofendí a nadie. Eh, por esa razón no, no, no, no me siento mal ni mucho menos porque no... Miren, el día de mañana, <coughs> viernes 27 habrá unas elecciones en el Colegio Dominicano de Periodistas. Y en San Francisco de Macorís, para la provincial, se están disputando dos personas, una que tuvimos acá y que eh, pensé que tal vez íbamos a traer al otro, pero bueno, no se pudo, no sé por qué razón, pero bueno, eso no es, eso no es problema. La cuestión es que está Nayí Agramonte, por un lado, y por el otro lado está Montilla. ¿Cuál es el nombre de Montilla? Este, Miguel Montilla? Miguel Montilla. Está Montilla, Miguel Montilla. Ambos tienen una plancha cargada de gente que son jóvenes periodistas, unos que han trabajado periodismo desde el principio de su carrera, otros que no lo han hecho. Bueno, la cuestión es que son gente joven, sobre todo gente profesional que viene de la universidad, de uno y de otro, y eso es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque implica un relevo. Sea, sea Miguel Montilla, sea Nayib, en la que gane, eh, en el día de mañana, nosotros tendremos un relevo, ya vamos a dejar de ver las mismas caras en el colegio, ya cansadas quizás, ya sin una idea de conjunto sobre qué hacer para... para Avanzar para que el Colegio Dominicano de Periodistas avance en el tiempo, ya tendremos esa ventaja. O sea, tanto uno como otro. Y yo pienso que es un gran paso de avance, porque en definitiva, ambas planchas tienen gente joven, profesional, que ha trabajado el periodismo o que está trabajando el periodismo. Solo voy a hacer una crítica. Y lo voy a decir de qué plancha vino, porque yo soy un individuo que no tengo, no creo que estoy ofendiendo a nadie con esto. Y si se ofenden, problema del ofendido. Sí, eh, escuché en la plancha de Miguel Montilla que hablaron de manera despectiva de los enganchados. Y yo pienso que no es correcto. Bueno. No es correcto... Eso abrir, una, eso abrir un escenario que no quisiéramos... Y yo lo pregunté ayer. Pero yo te voy a decir una y cosa. Yo lo pregunté y ese es el gran, gran handicap del propio colegio y del sindicato. Yo saber... Te, yo te voy hay... a decir una cosa. Yo te, antes, ¿cuánto tiempo tiene la escuela de, de periodismo en San Francisco de Macorís? 20 años, quizá menos. Menos. Sí, sí, quizá 20 años. O más. Sí, más o menos por ahí, 20 y pico de años. Ahora, ¿quién estudió periodismo en este país? La mayoría de los grandes periodistas de este país no, no fueron, pasaron por una universidad. No fueron, es cierto. El mismo Uchilora, Uchilora no fue a una universidad a estudiar periodismo. A raíz de la ley. Uchilora es un enganchado. Pero también don Rafael Herrera es un enganchado. Desde el punto de vista de esa opinión que dio ese miembro de la plancha de mi. Solamente Montillo. para minimizar Es un la enganchado. Otra. Es un enganchado. Pero también lo fue Radame Gómez Pepín, un enganchado. Rupert Comarazami es un enganchado. ¿Usted me entiende? O sea, bueno, eh, la... este mismo... Este mismo... Eh, eh, el que, que murió... ¿Cómo se llama? Eh, eh, de hoy mismo. ¿No? Caramba, ¿cómo que se llama? Yerjan, tú que... Ah, estás eh, siempre sí. activo. César... César, César, Medina, César Medina. Es un enganchado. ¿Era? ¿Mm? Bueno, era, así porque falleció. Que... Y así por el estilo... La mayoría de los grandes periodistas de este país son enganchados, señores. Pero ¿Por eran, qué? Porque la nueva generación de periodismo no ha tenido la oportunidad de hacerse tan grande como esos periodistas. Entonces, no se puede criticar eso. Al contrario, los que abrieron el camino para que hoy tengamos un colegio fueron los enganchados. ¿Ustedes saben por qué? Porque antes no habían periodistas graduados. Todo lo que formaron el colegio, todo lo que nos fajamos a trabajar en el colegio a principio, cuando esto comenzó en el 91, donde me integré yo, que soy un enganchado. ¿Mm? Óyeme, todos esos son los que formaron esa institución por la que ustedes están terciando hoy día. Debieran de agradecerle mejor a los enganchados que estamos hoy donde estamos. Y ustedes que hagan un trabajo y le den muestra a los enganchados que en manos de ustedes el colegio puede continuar su vida en desarrollo pero en esas condiciones de pleito no creo no, que no, tengan no. mucho favor, yo pienso que fue un error y, y pienso que Miguel Montilla que es un excelente muchacho sí. es un tipo trabajador dedicado, es un tipo con visión debe de, debiera, debiera Ahora, de antes, antes de que se abran las urnas mañana dar un mea culpa da un mea culpa y decirle a la ciudadanía que lamenta esa opinión y que no la comparte y que le llama la atención al miembro de su plancha, de su, de su entorno, que fue que lo dijo, eh, que, que no comparte la opinión de ese miembro. Yo le voy a decir una cosa, yo soy un enganchado y yo le voy a decir algo, yo no creo que desmerite ninguna institución a la que pertenezca, creo yo. Yo Muchas estoy gracias. de acuerdo.